Hola, ¿qué tal? Legión Oxlack. acción bienvenidos a un video más de Evidencias Paranormales. El día de ayer hablábamos sobre un hada que fue grabada en video por una cámara de seguridad. El video es impresionante. Si no lo han visto, entren aquí al canal de Oxlack y lo pueden encontrar antes que este que ya están viendo. Pues muchas personas empezaron a comentar sobre que sí creían en las hadas y otras no. Siempre hay un conflicto entre estas dos partes. ¿Ustedes creen que existan las hadas? ¿O no? Porque el día de hoy les traigo otra premicia. Otro usuario me mandó un WhatsApp en donde me platicaba que yendo al monte encontraron un hada. Y tenía evidencias de eso. Vamos a ver las fotografías. Esa cosa la encontramos en un lugar que se llama el Volcancillo. Está como a 40 minutos de Jalapa. Nosotros tenemos amigos ahí Nos invitaron un fin de semana y nos quedamos Pero las personas tienen la costumbre de hacer todo con leña ¿Cómo es zona de pinos? Bueno, el mismo nombre lo dice, el volcancillo Fuimos a recoger leña Pero entre la leña y las ramas salió eso La verdad yo pensé que era una hoja Pero cuando lo vi bien tenía como piernas, manos y dedos Hasta la fecha la tenemos Bueno, la tiene una prima que está en Jalapa, Veracruz pero la tiene dentro de un frasco o botella, pero no sé bien qué sea, pero si te interesa te la podemos dar para que tú la analices bien, las personas que la han visto se espantan y se sorprenden y siempre me dicen que la lleve a un museo, la verdad todos me dicen y cuentan muchas cosas pero nunca la he enseñado a nadie que no fuera de la familia, ¿qué piensas tú? Como vemos en estas fotografías podemos ver claramente el cuerpo de lo que podría ser una supuesta hada. Tiene cuatro alas por lo que estoy dándome cuenta, un par de manos y también pies. Se le nota muy bien la cintura y la parte del pecho, pero no se le ve la cabeza. En la siguiente imagen podemos verla desde otro ángulo, desde enfrente. Vemos muy claramente los pies, incluso tiene dedos en los pies. Y también las manos tienen dedos. Alcanzamos a contar que tiene cinco exactamente en la mano izquierda. Nuevamente podemos notar que no tiene cabeza y que las alas son muy frágiles. Son como si fueran eh, hojas secas. Están bastante extrañas estas fotografías. Nuestro amigo dice que fue a una comida, que hicieron carne asada y que el lugar es muy boscoso por lo que fueron a buscar ramas y troncos para prender la lumbre, y que de entre todas esas ramas y troncos que ellos levantaron, que venía precisamente esto que estamos viendo en pantalla, el cuerpo de lo que podría ser un hada, él no me dijo en realidad específicamente que ellos pensaran que se trata de un hada, me mandaron las fotografías para que yo identificara qué podría ser, me dicen que actualmente tienen todavía este cuerpo, lo tienen en un frasco con alcohol y está en Veracruz. Les pedí por favor que lo enviaran a la Ciudad de México para que yo fuera y lo pudiera entrevistar y pudiera mostrarme este cuerpo y poder analizar si efectivamente esto se trata de un cuerpo orgánico o se trata simplemente de un cuerpo hecho con alambre y con papel Necesitamos descartar que esto se trate solamente de una artesanía, de un cuerpo hecho por alguien y podamos comprobar que efectivamente se trata de un organismo que estaba vivo y que se momificó. ¿Ustedes qué opinan? Sea verdadero o sea falso, lo importante es demostrarle a ustedes pues de qué se trata. Si es falso no hay ningún problema, pero si se tratara de un cuerpo orgánico sería una noticia increíble. ¿Ustedes qué creen que sea? Pues aquí vamos a estar respondiendo a esta pregunta. Mientras tanto dejamos el caso abierto. Recuerden que me pueden mandar sus evidencias paranormales a mi correo arroba, gmail, com, o a mi número de WhatsApp estará apareciendo en pantalla. Mi nombre es Oxlac Castro y recuerden que juntos somos la legión Oxlack. y aquí analizaremos todas las evidencias paranormales que surjan en internet. Nos vemos hasta mañana.